de mayo, el mes eh, de nuestras madres, eh, las mamacitas y mamazotas, como yo digo, eh, no nos hemos olvidado de ustedes y estamos eh, todos los viernes trayéndole una madre que nos traiga alegría, nos traiga aliento en medio de tanta desgracia que estamos viviendo eh, eh, los seres humanos. Y por ello tenemos la reina del merengue, nuestra Mili Quesada. Buenos días, Mili, qué bueno, gracias por permitirnos entrar a tu, tu hogar allá en New Jersey. Buenos días a toda tu teleaudiencia. Buenos días, Meris, Primo, de verdad que estoy feliz de poder conectar con ustedes allá en el interior del país y de acá. Desde acá, desde New Jersey, acotejadito, porque ¿para dónde vamos? Como decíamos ahorita fuera del aire, primo. ¿Para dónde vamos? Sí, es difícil. Uno siempre, como buen dominicano, en el caso de mío, y así hay mucho que uno tenía su cartita debajo de la manga, y dice, bueno, si las cosas se ponen difíciles en Dominicana, arranco para Estados Unidos, pero no hay problema para dónde arrancar, prima. No, no, no, no, no, no es frustrante, y sobre todo si eres eh, como yo, que le encanta, tú sabes, salir y buscar como otros aires, y, y en mi caso, el oficio mío me llevaba semanalmente a, a un sitio, a un lugar donde tenía que coger un avión, donde tenía que, que cantar en un escenario eh, fuera chiquito o, o fuera grande, pero semanalmente eran dos y tres actividades que yo tenía, que me sacaban de la casa. Y a mí me fascina mi profesión precisamente por esto, o sea que esto que estamos pasando, para mí es una prueba y una prueba fuerte. Bueno, en el caso tuyo, y, y, y dándole un tono de madre, porque tú eres madre y abuela ya, eh, Además pero qué pasa, santa, gracias sí, por, por, tu, por tu misma rutina de trabajo Mili, eh, eh, tú estabas acostumbrada a acostarte tarde a, a una rutina que prácticamente no compartía quizás el día a día con, tu, con tus hijos, tus nietos entonces, ¿cómo te ha cambiado la vida a ti? estos últimos, eh, prácticamente tú tienes como un mes y pico en cuarentena ¿cómo te ha cambiado la vida el día a día? porque eh, ya tú tienes la excusa que tienes que ir para una fiesta tú estás ahí en tu casa y, y todas las entrevistas las haces desde ahí la primera, los primeros fines de semana era bien difícil porque no me sentía como en mi entorno, no me sentía bien. Yo acá en mi casa vivo con mi hijo, dos de mis hijos, de mi, dos de mis tres hijos. Eh, la esposa de uno de mis hijos, mi nieta, Ela, la más pequeña, porque mi hijo mayor vive cercano acá, pero ya está en su propia casa, pero el aislamiento nos tiene separados. Pero aquí dentro de este techo vi, vivimos Anthony. Rafi, que son mis dos hijos, entonces la, hij la esposa de Anthony, eh, que es americana, eh, Tara, y mi nieta de tres años, Ella. Entonces, la casa es pequeña... Y, y te, hemos estado haciendo como una especie de coreografía, porque hay que, cada cual tiene que buscar su espacio y cada cual tiene que respetar el espacio del otro para poder convivir, ¿entiendes? Y, y por ejemplo, la, la, las, el trabajo en la casa, dividirnos, por ejemplo, Anthony Cocina, eh, Yo Friego, Tara Recoge, está pendiente de ella eh, que es, ya tú sabes, una niña eh, eh, con, una, con una energía que no se la acaba. Gracias a Dios que tenemos un patio pequeñito y que ahí tantas veces como podemos, pues le, le ponemos diversión, eh, le, le tratamos de hacer la vida a ella para que, porque los niños no entienden estas cosas. Eh, para mí ha sido un, un reajuste de vida, reajuste de pensamiento, una oportunidad de introspección. A veces me despierto y creo que estoy eh, entrando como la realidad. Creo que ya se va la pesadilla y cuando como entro en conciencia, me doy cuenta que no, que la pesadilla continúa. Entonces, sí. no es fácil, no es fácil. Es difícil. Está con nosotros nuestra compañera Maris Lady Veloz, eh, mercadorga y comunicadora, eh, que también se va a unir a, a, a esta entrevista especial contigo, Mili. Bienvenida, Maris Lady. Gracias saludarte y pues decir que eres una de mis merengueras favoritas aquí de República Dominicana, por supuesto. Ajá. Mira, mi primera pregunta hacia ti es, es sobre el papel que se ha desenvuelto en torno a los influencers, ya que los mismos han recibido críticas de que en los tiempos de crisis no han servido para absolutamente nada. Acaso el actor peruano Christian Mayer dio esas declaraciones a Pamela, el artista, le preguntaron y lo que él respondió fue que ¿cuáles influencers? ¿Crees tú realmente? que está en cuanto a lo que estamos pasando aquí en el país. Mira, yo pienso que en esta pandemia el rol de todo el mundo cambia. Vamos a ser eh, conscientes y vamos a ser realistas. Me, a mí particularmente me parece que todos somos influencers, los que tenemos acceso a la televisión, los que tenemos acceso a las redes eh, y, y, y, y, te, y te hablo no de los artistas espe específicamente. Cualquier persona que tenga una especialidad o una inquietud eh, y que suba a las redes para para aconsejar, para, para dar alguna idea de cómo ir sobrellevando esta pandemia. Yo pienso que tenemos que ser un poco flexibles y, as, y y darles espacio de decir, bueno, cada persona independientemente de su de su rol o de su o de su oficio tiene la oportunidad y la manera de afectar de, de influenciar y yo creo que hasta de inspirar porque la el propósito en este tiempo uno de los propósitos que yo creo que Dios tiene para, para la humanidad es de poder influenciarnos unos, unos a otros de manera inspiradora entonces en ese sentido yo yo no estoy de acuerdo con, con criticar a los influencers como si esto fuera un, un evento específico, un espectáculo en donde tú puedes dar bajarle raya a gente que quizás pudiera hacer más y no está haciendo. ¿Tú me entiendes? Todos está, estamos siendo impactados de una manera tan difícil y tan retante, yo creo, que, que lo más importante que tenemos que hacer es eh, inspirarnos unos, unos a otros y buscarle el lado bueno a las cosas. Eh, eh, Mili, a, a propósito de, de la adaptación eh, hoy en día con el tema de las redes sociales, eh, esto video, videollamada, que me imagino que para ti eh, eh, eh, no es el fuerte tuyo porque lo tuyo es estar en vivo en un escenario, eh, eh, en una fiesta, pero ahora sí. eh, se ha cambiado todo. Vemos que eh, junto con Edilene Tattoo eh, se está programando eh, un evento muy bonito. Eh, no es, eh, muestra eh, tu corazón. Donde Amelia Vega va a estar eh, virtualmente eh, conduciendo el evento, estará Tony Andrade y se va a estrenar eh, eh, tu canción, a la cual nosotros ya la, la, la hemos colocado por aquí, eh, el pues último mira, video más reciente. Te tengo una primicia. Sí. Tengo una primicia y no es muy buena, Ajá. porque precisamente por todo, tú sabes que uno conectarse con, por las redes y, y, y hacer todo de manera virtual, de manera eh, tecnológica, eh, eh, han sucedido un par de contratiempos, esto para, para los televidentes y para ti obviamente en, en, en eh, noticia, ¿no? Sí. De que hu hu hubieron unos, unos fallos técnicos en la grabación de mi tema, en el tema que edileña precisamente iba a lanzar dentro de la producción. Eh, y no, y no, tra, tratamos lo imposible por regrabar a tiempo para poder tener esto, eh, eh, que salir al aire, y se nos ha hecho imposible, por lo que ya mi participación con la canción, con el tema que ella iba a utilizar, ya no va a poder ser, o sea que ya yo estoy fuera de ese, ah, de ese evento. Mira y, que, una que, pena, y mira que una ya, pena. Yo, ya, ya yo estaba preparando mi copita de vino y todo eso, porque mira. No, no, no. Primo, pero tú lo puedes hacer, ¿eh? No, por, por el hecho de que yo no vaya a estar, no, no, no, no te eximas de tu vinito, que tú sabes que tenemos que apapacharnos todos. No, no, no. no al no, contrario. No, no, no, mira, a la esposa mía yo le digo, por ejemplo, eh, eh, la semana pasada, el domingo, eh, había un concierto de Alejandro Fernández, y yo le digo, mira, te voy a invitar para un concierto eh, especial guest, vamos a estar en primera fila y todo. Y ella dijo, ¿cómo? Cuando yo, y, y dice ella, pero, y, y no cambiamos y todo, ¿no? ella se maquilló, se Así cambió, yo, yo me puse mi ropa, saqué un trago de whisky y nos sentamos en el mueble y yo, veo aquí, el concierto VIP. ¡Venga! <risa> Mira que, a propósito, Mili, estás tú dentro de tu equipo y tú misma pensando eh, adaptarte a este nuevo formato de contacto con, con, los, eh, con los seguidores tuyos, hacer un tipo sí. de concierto vía las redes sociales... Bueno, en eso estamos hablando, Pedrito, eh, DJ Henry, que tú sabes que me representa aquí en Nueva York, que también está preocupado con todo esto eh, respecto a, a, a, mí, a la, al acceso que yo pueda tener al público. Y estamos planificando un par de cositas ahí. Estoy grabando, eh, mi hijo está comprando, mi hijo Anthony que vive acá conmigo, se graduó de ingeniería de sonido y está urgentemente comprando unos micrófonos y algunas cosas que le hacen falta, que precisamente por eso es que no pude alcanzar a, a ser parte del, del, del, del equipo de Dilenia. Y, y estamos preparándonos precisamente para eso, porque como no sabemos hasta cuándo esta, esta situación nos va a afectar a los artistas y al espectáculo, tenemos, como decíamos fuera del aire, primo, que reinventarnos para, para hacer que para para poder continuar llegándole a, al público. Eh, Veía en estos días a Gilberto en un, en un live que tenía donde hablaba. Él está ahora, por ejemplo, diariamente eh, haciendo reseñas de un, de un artista con quien él ha compartido y precisamente hizo algo conmigo respecto a, al tema de rutina, el, el bolero eh, que grabé, que él grabó conmigo eh, como mi invitado en el, en el disco eh, Millian Company y hablaba maravillas, ya tú sabes, yo estaba eh, eh, ñoña, porque para mí es un artista eh, impresionante y un, y, un, y un gran amigo, entonces él está haciendo ese tipo de cosas, no tú sabes que Gilberto viaja mucho más que yo y por el mundo entero, eh, estar en esa encerrona tiene que ser difícil y él está dentro de un estudio de su casa que preparó y haciendo esto, no, o sea, haciendo muestras de diversos dúos, o sea, reinventarse es la palabra, no, eh, y, y reencontrarnos de manera que yo creo que al público que nos sigue a los artistas les va les va a gustar les, y nos va a beneficiar porque nos presenta de una manera eh, más íntima, yo creo, eh, dentro de la pandemia hay que hay que siempre buscar el lado mejor de las cosas. Sí, sí, hay una, una cercanía. Mili, en ese, mismo tenor, en ese mismo tenor musical a inicio de este mes, eh, tú lanzaste un nuevo álbum que se llama Duets Greatest Hits, eh, una recopilación de tus éxitos con duetos musicales. ¿Cómo fue el proceso y qué tal la experiencia y el resultado final? Ese proceso fue precioso porque primero no fue eh, entrar a los estudios. Tú sabes que yo a través, yo tengo, yo tengo 40 años en la industria y, y, y 34 discos. En, en los últimos, yo diría eh, 15 discos de, de, de mis producciones. Eh, he tenido encuentros muy hermosos con diferentes artistas internacionales, entre ellos Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa. Víctor Manuel, Juan Luis Guerra, he tenido la, la dicha de cantar con mi ahijado Pavel Núñez, um, Anthony Santos me invitó a su disco eh, e hice una bachata con él que se llama Mi pasado de ti y él me cedió los derechos para yo incluirla en el disco Million Company que fue nominado para los Latin Grammys, el pasada, la pasada entrega de los Latin Grammys. Eh, pero Oreja Media, que es la empresa que me representa para las redes y para todo en términos de discográficos y demás, tuvo la genial idea de decir, pero vamos, tú no tienes un disco de, de, de, de dúos y de, de las experiencias que tú has vivido con, con otros artistas. Entonces ellos hicieron la recopilación de todos los dúos y hay como 14 o 15 dúos ahí que en, diferente, en diferentes producciones, y las pueden adquirir por, por diversas plataformas, pero en diferentes producciones lo, eh, yo, yo viví esa experiencia. Ahora lo van, van a tener como un condensado, ¿no? Un condensado de todos esos dúos. Y, y, y me dice a Alexis Brugal de, de Oreja Media que está teniendo una, una reacción de parte de la fanaticada que ellos hasta... Aunque pensaban que iba a ser éxito, no lo esperaban. Está teniendo buena demanda, la gente lo está eh, eh, accesando por las pl plataformas digitales y escuchando los dúos que más le gustan. A mí personalmente, por ejemplo, eh, me gusta uno que me enterneció muchísimo, que es del cibaeño Víctor Víctor, que se llama eh, eh, Si te olvidara. Y lo grabé a dúo con mi hijo mayor, Miguel, el que no vive acá en casa, eh, en, un, en un disco pasado. Y yo quisiera que ustedes, si tienen la oportunidad de buscarlo, se llama Si te olvidara, junto a Miguelito, mi, eh, yo y Miguel. Y, ay, Dios mío, cada vez que lo escucho, yo no sé si es porque soy mamá orgullosa, no sé si es porque la canción Víctor Víctor tiene una manera de escribir impresionante, que te enternece, y yo cada vez que la canto lloro. Es bellísima. Sí, sí. No, Víctor Mito es exquisito con el papel, además interpreta sí. eh, bastante bien. Eh, Mili, a propósito de, de las premiaciones y este cambio eh, planetario que hemos tenido los seres humanos. Eh, Esa tú, es la palabra. Tú, tú, tú que has ha sido eh, reconocida, has ganado varios premios, varios Latin Grammy, además eh, es soberano, eh, eh, y, y, y todos los premios ha habido y por haber en, en Latinoamérica, uh -huh. incluso tiene canciones que, que están declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero uh -huh. en esta actualidad, por ejemplo, ya se suspendieron los premios soberanos. En los Latin Grammy sí. eh, eh, eh, he escuchado de que posiblemente no estarán nominados ni, ni, ni merengue ni bachata. Eh, sí. ¿Cómo tú, tú te sientes como parte de, de, de, la, de lo que es el sector artístico, no solamente de la República Dominicana, uh -huh. sino tú eres un artista ya mundial? Yo, yo me, me da tristeza, ¿verdad? Porque justamente en el año en que se consolidan tanto la bachata como el merengue, Patrimonio Cultural de la Humanidad eh, ante la UNESCO, que significa que es nuestra música insignia, ¿verdad? Eh, nos, nos identifica como país y, no, y nos y, representa por mire, el mundo entero. Mire. y encima también el año que pasó, implantamos el récord, eh, Guinness de, de, de pareja bailando merengue. Exactamente. O sea, varios, varias cosas que nos identifican en términos culturales y musicales. Eh, yo pienso, ¿verdad?, que a partir de que el país, nuestro país, como país, eh, asuma. El rol y la responsabilidad de, de llevar esto, porque esto es, es como yo digo siempre, que la gente me dice Reina del merengue pero es una corona que pesa, hermano, porque <risa> yo tengo ese compromiso y, yo, y, y yo, yo me identifico mucho con la juventud, de que sepan que tienen un referente eh, que comprometido con la, con la calidad, <coughs> perdón, con la calidad, entonces eh, yo, yo pienso que a partir de los medios de comunicación y del país eh, debemos todos eh, conjuntamente eh, asumir el peso de la responsabilidad de tener dos géneros musicales, que no, que no cualquier país tiene dos géneros musicales como patrimonio cultural que nos representa, ¿verdad? Entonces, asumir eso como país, entenderlo y, y, y llevarlo, ¿no? Llevarlo, porque los artistas llevamos los que podemos, los que hasta ahora hemos podido hacer, podido hacer, eh, eh, por propuestas musicales que, que sean tomadas en cuenta, ¿no? Eh, partiendo de, la, de, la, de los reglamentos que hay que hacer, hay que pertenecer a los Latin Grammys, tú tienes que someter el, el disco para cierta fecha, ah, eh, ya las disqueras no te, no te apoyan financieramente con producciones para tú poder eh, ¿verdad? Sacar disco como se sacan bizcochos de un horno. No es fácil, cuesta dinero. A partir de ahí, Súmale la, la, el marketing, la dirección que tiene que tener para que el público tenga acceso a él. Eso cuesta dinero. Pero lo más importante que yo entiendo que el país tiene que como, como, como eh, eh, eh, tiene que asumir eh, sobre esta, esta, esta, esta temática es la de vamos a apoyar nuestra, nuestro género musical de manera eh, prioritaria, vamos a darle prioridad a nivel nacional en los medios en la radio, en la televisión en las programaciones como por ejemplo en España tú, allá hay unos reglamentos, en Colombia también hay reglamentos que protegen lo que es estrictamente cultural, lo que nos compete como país, nosotros tenemos como país que asumir esa responsabilidad primo, que quizás eh, cuando viene una premiación tan importante como los Latin Grammy, porque a mí me ha beneficiado el recibir esas premiaciones, la, le doy la, la gloria y la honra a Dios primero por, él, por la gracia de darme esas premiaciones, pero también eh, agradezco el hecho de, de tener un país que siempre me ha apoyado. Yo soy una de las eh, bendecidas con esta carrera, pero si yo grabo un disco y faltan 24 producciones, Juan Luis graba uno, eh, Miriam Cruz el año pasado entiendo que grabó uno y lo sometió a las premiaciones, ahí van tres, pero faltan 22, 22 producciones, ¿qué pasa? Por un lado, la clase artística, tengo que darle también, ¿verdad? Su rapapolvo, como decimos en, en buen dominicano, de que tienen que ponerse las pilas, que nosotros por tener, yo por tener cuatro décadas, si hablo de mí, no puedo do eh, dormirme en mis laureles, primo. Yo tengo que estar proactiva asumiendo de que para yo estar vigente, para yo estar presente en el corazón de mis seguidores, que muchos me quieren con ese cariño, como decía la prima, como decía Nery acá, de que soy, eh, que ella es fanática mía. Pero siempre espera algo nuevo de mí. O sea, sí, tú, tú esperas nueva, algo de es, un es una nueva generación. O sea, eh, Marlene tiene veinte y pico de años. O sea, una nueva generación. Sí sí Y mira, y hay que mencionar eso que tú dices y es verdad, mira cuántos años tú, yo, yo crecí con con, con Mili, Yoselin y los vecinos y, y Juanita Correcto. Juanita ha regresado yo no sé cuántas veces ¿eh? cuántas veces y mira Ni cómo regresó conocía. recuerdo y, y, y aquí quiero puntualizar Mili eh, eh, la forma tuya y, y, y me gusta porque por ejemplo Fernando Villalona que tengo una amistad y siempre vivo hablando con él y haciendo la entrevista, cómo ustedes se reinventan y por eso ustedes permanecen no es que el merengue esté sí. en crisis. Tú grabaste eh, Juanita, que mucha gente lo criticó y, y lo satanizó, con, con los géneros urbanos, y tú te hiciste una entrevista y tú estabas contenta Era. de que Juanita, la, la, la, la, la, todavía en el 2020, y Juanita se la nueva generación. ¿Eh? Correcto. Correcto. Tú no me vas a encontrar, tú sabes, en ese afán, pero ciertamente me lo, me lo disfruté y me divertí muchísimo con la pámpara porque de verdad... Es la manera de traspasar y pasar la batuta a los que vienen subiendo dentro de su entorno con su idiosincrasia. Y Juanita sigue vigente como el primer día, Oye, 40 años. Pero vamos a ver. Es una versión que Juanita, ¿verdad? Muy muy muy actualizada en 2020. Exacto. Pero está ahí, pero también eh, tú grabaste, por ejemplo, un feature con Héctor Acosta El Torito, un video eh, eh, chulísimo. Eh, eh, que también tuvimos a Héctor Acosta recientemente en una entrevista Sí y quedó chulísima me gustó mucho los colores y, y todo eso, pero ahora mismo tú, tú fuiste de la, de, la, de los 39 artistas que tuvieron el videoclip resistiré, que se ha convertido en un himno eh, a nivel mundial correcto <risa> o sea, yo, mira ni soy corta ni soy perezosa en el sentido de, en el buen sentido de la palabra, para aprovechar oportunidades y plataformas que, de hecho, eh, ¿verdad? Públicamente le pido disculpas a Dilemia por el contratiempo que hemos tenido con eso de lo que queríamos hacer. Ella sabe que la quiero, ya sabe que la apoyo y que estoy ahí presente para lo que ella quiera. Pero ciertamente los artistas tenemos que eh, sentar el ejemplo. Yo creo que, y, y quizás, quizás por eso tengo este sombrero puesto de decir. Bueno, como artista, como, como lo que el público me llama, porque no me lo, no me lo, yo no me catalogo reina, yo digo que todas las mujeres que nos desempeñamos en funciones, dígase de comunicación o de entretenimiento, y también tenemos que atender muchachos y cambiar pañales y, y atender maridos, somos reina, ¿verdad? Pero sí, claro. pesa pero pesa y tenemos que sentar el ejemplo. O sea, yo no puedo eh, aquí durar tres horas contigo primo, dando consejos, si yo no soy de la primera que pongo, pongo un pie delante del otro a hacer lo que hace falta hacer. Sí. Yo no, a mí no me gustaría ver el día en que nosotros tengamos que dejar que otro país entonces asuma la representación del merengue. ¿Tú te imaginas que los mexicanos hagan del merengue su patrimonio? Bueno, eh, eh, eh, prima, hace un tiempecito, unos cuantos años atrás, yo recuerdo que Puerto Rico estaba tomando un, un, una gran ventaja en cuanto al merengue. Incluso eh, hubieron sí. personas de bien internacional que pensaron que el merengue era autóctono de Puerto Rico. Incluso eh, artistas en los tiempos de, de, de, de, de los sabrosos del merengue, el mismo Mario sí. Manuel entonces exponente sí. eh, cuando el Biscrespo, sí, Catañón sí. eh, eh, no, no, no y, y, y hay mucho, muchas agrupaciones puertorriqueñas que lo hacen muy bien lo hacen muy bien y, y, y hasta este momento es para, para honrar nuestro país ah, yo me siento orgullosa de, de escuchar un merengue del Crespo o, o, de o de los sabrosos del merengue que, que son puertorriqueños y que han asumido porque aman el merengue pero sabemos, y ellos son los primeros en, en decir el merengue de República Dominicana. Ahora, los dominicanos, con esta voz de alarma que hacen los Latin Grammys de decir ustedes tienen la responsabilidad de someter producciones que nosotros podamos tomar en cuenta. Si no, desafortunadamente tenemos que borrar el, el renglón. Oye, ¿cuál es la parte que no vamos a entender? Entiendo que no hay e e la economía para producir como en tiempos otro, anteriores, donde las disqueras asumían esto. Pero pero se puede se puede hacer, se pueden buscar alternativas y podemos los artistas que, que, eh, ponernos creativos y proactivos para que no perdamos ni la bachata ni el merengue como patrimonio cultural y como bandera. Porque luego de que en México hagan un merengue y se asuma mundialmente que el merengue es de México, ya no hay tarde para abandonar habichuelas, como se dice en el campo. Eh, sí o no? Eso es así. Hay que, Tenemos que hacerlo ahora. Sí. Y si comenzamos y la manera que yo creo que podemos comenzar es que a partir de la programación, dígase radial, televisiva, de los medios, de los periódicos, las leyes que protejan la igualdad de condiciones cuando hayan espectáculos, verdad? Cuando vengan, porque no, no sabemos eh, de tener tanto un artista internacional como uno nacional y que siempre esté nuestro género bien representado, que no seamos simplemente para un evento eh, eh, eh, cultural gubernamental, donde se presenta una, qué sé yo, una convención de, de, de, de líderes mundiales y entonces nosotros no vamos a poder, eh, eh, podemos destacarnos como, como artistas folclóricos. No, señor, el merengue, mira, el torito lo dice, primo, sin merengue no hay fiesta. No, mira, en diciembre, por ejemplo, aquí nosotros damos una empresa que trabajamos con, con, con organización de eventos y a fin de año... Óyeme, es increíble, cuando tú te pones a hacer el, el, el playlist y a buscar eh, eh, artistas, tú dices, óyeme, el género urbano, yo me lo oso y me lo disfruto, pero una empresa no te acepta un urbano para hacer una fiesta de Navidad, de fin de año, ni para hacer una O una, lo una combinan. Tú sabes, la pegada del género urbano es tan fuerte ya, que ya lo combinan, ya está, ya, y te digo, te, te digo algo, te, te confieso algo. Eh, había un tiempo en, en que yo hacía, qué sé yo, en diciembre... 15 actividades, por ejemplo, quinceañeras y de bodas donde donde el merengue era preponderante y ya tú, tú encuentras, por ejemplo, en las bodas tradicionales, eh, la, la tradicional boda, tú ves el desfile de papá, mamá, madrina, que son personas verdad mayores. Óyeme, bailando con el, con el reggaetón o con, el con la guitarra eh, Los tiempos cambian. Sí. Tenemos que cambiar. Y yo soy yo soy ejemplo de eso. Tenemos que reinventar. A mí no, no, no. Me que, encanta Fefita la Grande. Tú, no, me que, encanta. Te que lo que digo También de hiciste La Pimienta la Que Pica con Maridalia y Fefita, que pegó muchísimo con, con, con, con sí. la juventud. O sea, sí. eh, tú eres un artista, un ejemplo digno de Miral, Y de verdad que, de hecho, soy admirado tuyo. Hicimos una fiesta en diciembre con DJ Henry, que quiero enviarle un saludo a, ella, a su esposa allá en New Jersey, que fue el enlace sí. para poder eh, hacer ¡Hola, DJ! En diciembre, no sé si recuerdas que viniste a San Francisco de Macorís, fue un evento organizado sí. por, por DJ Henry por nosotros. Y óyeme, y tú tienes un, un público fuerte que te sigue, que te quiere, pero tú estás conectando con la nueva generación también. Eh, y eso sí. es lo que eh, eh, eh, los artistas, y ojalá que, que, que otros eh, también se sumen a que no es un asunto que el merengue esté en crisis, que el merengue... Mira, por ejemplo, eh, eh, esa adaptación de Resistiré, eso es de 1998, eh, eh, Exactamente. Pues del 88. Exactamente. Rosario exacto. Y se hizo, una, se hizo una, una adaptación, no, porque una canción que ni siquiera eh, originalmente era. de este país. Se hizo una adaptación y eso es un himno. Y hoy, en el 2020, en medio de esta pandemia, eh, se hizo esa grabación y se mezcló eh, eh, por ejemplo, ahí están eh, eh, ustedes, que son de la, la, la primera generación de merengue, pero hay muchísimos artistas, de, eh, dentro de ellos está Nati, natacha están artistas jóvenes, o sea, que es un asunto de reinventarse. Y Yo creo que este Exacto. tiempo, esta pandemia, eh, eh, eh, es propicia para que esos artistas se, se conjuguen. Ese uh -huh. Latin Grammy eh, no está presente allí cuando ya, por ejemplo, artistas como tú no han dado uh -huh. la alegría de tener ya varios eh, Latin Grammy, eh, ver ahora esa premiación y no ver representado nuestro merengue y nuestra bachata, eh, ojalá que, que, que haya tiempo, digo yo Lili mira Mili, yo a... Ajá. dime se acaba el tiempo, no me digas que se acaba el tiempo porque me pongo brava no, no, si, si es por mi si <risa> <mí>, mira <risa> yo llamo al compadre, compadre Julio Vargas y a Eugenio Vargas que son los ejecutivos del canal y yo, yo estoy seguro que ellos están viendo la entrevista y la están disfrutando pero tampoco queremos abusar Sabemos que tú estás en la tranquilidad de tu hogar y de verdad que nos sentimos sumamente contentos por la reciprocidad con que nos recibiste y está conversando con nosotros sí. y para eh, todo el mundo que nos está viendo, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en Estados Unidos y luego eh, cuando la subamos a la plataforma digital, que la van a disfrutar, eh, muy contento Algo que, que quiero aprovechar, Milis, estamos en el mes de la madre y tú nos has dicho el cambio que hiciste al principio, adaptarte con tu nieto, con tu hijo y eso, pero tú no mencionaste si tú estás cocinando la bandera dominicana en estos momentos arroz y carne. Hame el favor. Hame el favor primo. Hame el favor. Aquí la bandera dominicana es arriba arriba arroz en pollo guisado. Sí pero que ensalado. sí. sí eh, pero no sabes si cocinar porque la esposa Yo sé que tú no cocinas mucho en tu tiempo. No yo, yo no cocino mi hijo es que cocina yo no yo friego. La, pongan, apúntenme <risa> para fregar y mapear, que yo lo hago feliz de la vida, pero mi hijo es el que hace las comidas y comemos aquí tenemos diversidad porque como mi, mi, mi nuera es eh, irlandesa, italiana, entonces ya ya tiene muchas comidas que puede incorporar a, a la mesa, pero un día sí, un día no, mano, la comida dominicana aquí, si no es no es como el merengue, si es, sin es, merengue no hay fiesta sin comida dominicana no hay esos vida esos platos no tienen que aparecer por, por donde por ay, <risa> Mire, eh, yo, te pero... quería, yo te quería comentar eh, antes, para antes de, de, sobre lo que hablábamos ahorita de apoyar el merengue y de y de y de traspasarlo a, la, a las generaciones nuevas. Una anécdota, una anécdota que tuve con mi gran amiga Juliana O'Neill. Tú sabes ah, que el de Juliana, con ella Juliana es la generación nueva del merengue y además es una, una guerrera sí. que está... Eh, eh, eh, representándolo no solamente en el plano eh, femenino, en el plano urbano, sino con su propia batalla contra el cáncer, haciendo de que todos los que ¿verdad? padezcan de ese mal puedan tener aliento y vida bueno, y reinventándose de hecho tres, tres veces de cáncer, ha sido sobreviviente. Es correcto. Y ahora, justo antes de la pandemia, estaba anunciando que estaba grabando, que está haciendo una producción. Yo la admiro como tú no tienes una idea. Y ella me invitó en su momento eh, eh, crucial de, de, de popularidad, en su momento bueno de popularidad, como Juliana, eh, eh, a, a grabar con ella. Y grabamos Corazón de Goma. Sí, no. De eh, hecho, mira, la, el maquillista de, de ese videoclip, eh, trabaja conmigo, se llama Israel eh, tiene una empresa sí. de make -up, y fue que sí. quien, quien te más que yo, me está diciendo me está puntualizando eh, con Juliana que mira, que, que casualmente tú estás mencionando a Juliana, nuestra amiga eh, y, y la queremos muchísimo y ella es la que está pautada para la próxima semana estar con nosotros bueno. Ah, sí. bueno, pues Juliana te auguro una velada hermosa con este equipo de gente que son tremendos y el público te va a disfrutar porque yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes que no solamente el país, sino el mundo está tras de ti en oración y apoyándote y, y nos sentimos tan bien representados contigo. Y esta anécdota que te hago de, de Juliana es de que en un evento del Ministerio de Cultura eh, donde estaban, tú sabes que todas las escuelas van a comprar libros, la feria del libro, sí. mi manager Pedro Núñez me comenta de que había un simposium sobre el merengue y el que, el, la persona que hablaba le preguntaba a los niños, este, eh, ¿Quién conoce a Fernando Villalona? Y no levantaba la mano. ¿Quién conoce a, a Sergio Vargas? Nada que ver. ¿Quién conoce a Milly Quesada? Nada que ver. Ahora le pregunté, ¿Usted que no conocen a Milly Gusta. Y le dice a una niña, ¿Qué te digo? Como de siete años. ¿Y tú no conoces a Milly Quesada? No. Y entonces a la persona se le ocurre decir... ¿Tú no escuchaste una canción que ella grabó con, con Juliana de Corazón de Goma. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Entiendes? Al, al hacer la referencia de la, de la juventud, de los que vienen cogiendo la batuta y llevando el merengue adelante, esa juventud de pequeños están escuchando eso. Entonces, tenemos los veteranos que traspasar, hacer colaboraciones que tengan calidad para que es a la misma vez esos artistas traspasen nuestra cultura, nuestro merengue, nuestra bachata a bueno, las generaciones. Bueno, eh, eh, con decirte que con el, el, el merengue, el, el, el, el, el, el dembow de Kiko El Crazy, sí. eh, volvió Juanita con la pampa la prendía ¿Tú sabes la gente que conectó buscando? ¿Y quién, Mili, que sabe que canta esa canción, que la adaptaron ¿Y eso? Y esa es la idea, en vez de ser, por ejemplo, tú en vez de cerrar, decías, ah, pero que eso es una vulgaridad, porque sale una escena un poquito fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué tú hiciste? Sí. No, tú, yo yo escuché una entrevista que decía, vía telefónica con la controversia de que tú no, no estabas de acuerdo y eso, y tú y tú te lo gozaste, y tú dijiste, no, pero que yo, que esto, Y eso es lo que tienen que hacer eh, esa generación de artistas de tu época, de los años 80, 90, con esta, conectar para que así el merengue pueda seguir eh, transformándose y pueda Corre. seguir siendo eh, eh, un, un, un ritmo tan exquisito, tan bonito porque por ejemplo, yo soy de los que digo no es lo mismo bailar un dembow o un, o, o un reggaetón, que, que me gusta, me lo bailo y me lo vacilo, pero con mi esposa cuando yo bailo un merenguito, la siento me le pego, bailo ahí suavecito, o sea, cada Ay. uno tiene su momento <risa> y, y, y su disfrute, entonces no dejemos que eso se nos vaya <risa> Y esa carita de Neris, mira la carita. Esa es una nueva generación. Mira esa carita. Sí. Nueva generación. Ella tiene ella tiene que tener referencia de todos estos artistas y saber de que, ¿verdad? Nos hace falta, ¿sí o no? Sí, así es. Mira, emily saliendo un poquito ya del plano artístico, te quería comentar sobre la difícil realidad que definitivamente nos afecta a todos. A todos Y tú que estás allá en el extranjero, sabes eh, de primera mano, tengo la certera de todo lo que está pasando aquí en el país en relación a cómo se ha estado manejando esta crisis del COVID-19. Hay dos puntos fundamentales, el punto de la ciudadanía y el punto de las autoridades. ¿Cómo, cómo tú ves ambas reacciones y ambos comportamientos hasta ante esta crisis? Totalmente afectados. Totalmente afectado, Todo aquí está paralizado. Aquí la, pri la prioridad es el COVID. Aquí no se ha vuelto a hablar de más nada. Eh, las autoridades están teniendo un reto muy, muy grande porque la gente se está aquí por, particularmente, eh, alborotando por causa de que ya la temperatura va subiendo, las playas las, las tienen que abrir porque en la ciudad de Nueva York hay un conglomerado de gente que de ninguna manera se van a quedar en esos apartamentos con calor, van a salir a los parques y los, los protocolos que hay para, para, para preservar de que no se vuelva a expandir la pandemia son difíciles de llevar porque esto es difícil de, difícil de comprender. De ahí que nosotros los artistas estamos siendo un vehículo importante para decir a la gente, quédate en casa, no, no pongas en peligro a abuelo, a tío. A, a, yo soy una de las personas que soy en riesgo, porque tengo, to, soy mayor de edad, eh, un poquito más para allá, no lo voy a decir. Claro, ¿verdad? hay mayor de edad, pero, ya, mayor de edad. Pero estoy en riesgo. Entonces, mi, mis hijos y mis, mis nietas, mi, de mi primer hijo, de mi, de mi, de mi hijo mayor, Miguel, eh, tienen, 12, eh, tienen 12 y 10 y, y, y años. No las puedo ver más que por televisión. ¿Por qué? Porque me están protegiendo. Es algo que tenemos que asimilar de una vez y por todas en el país. Y aquí en los Estados Unidos estamos teniendo dificultad con, con, con conseguir de que la gente mantenga las rayas de distanciamiento, de utilizar las mascarillas, de que cuando se llegue a casa se laven las manos. Eso es... Eso vale la vida. No vale la pena, vale la vida. Eso es así. Emily, y ya para finalizar, porque creo que eh, ¿verdad? no quiero tampoco seguir abusando de tu confianza. Eh, quiero que le envíe un saludo a todas las madres en este mes de mayo. Ya en Estados Unidos pasó y quiero eh, felicitarte un poco tarde, pero eh, sería Happy Mother's Day. Eh, verdad Pero eh, a las madres de aquí eh, dominicana que va a ser una, una celebración, si siquiera a la distancia con muchas madres, quizás mucho. Bueno, en el caso mío, lamentablemente, mi madre falleció ya hace algunos años. Pero hay otros que tienen su madre que están a la distancia y van a tener lo que sí. hacer a la distancia eh, eh, el felicitarla, el mostrarle su cariño este próximo, sí. último domingo de este mes eh, de mayo. Y quiero aprovechar eh, el momento para que tú le envíes esa felicitación a todas las madres. Dominicanas, pero escúsame prima. <risa> Pero no te me muevas sin cantar un pedacito de la canción que tú quieras, ¿eh? No te voy a, a, a condicionar, ¿eh? <risa> Mira, yo quiero aprovechar para darle este abrazo virtual a todas las madres dominicanas. A las de allá, a las que nos ven en República Dominicana y a las que nos ven aquí. Las de aquí tenemos la ventaja y la virtud de celebrarlo dos veces. O sea, que este es un segundo abrazo virtual que les envío y, y a las madres, a las comadres, a las mamacitas, a las abuelas, a las tías, a las madres adoptivas, que como Jocelyn, mi hermana, adoptó eh, Gabriel, a Gabriel, muchas madres adoptan, Yagna, Tavares, eh, son madres súper especiales. A esas madres que tienen hijos con retos de salud que les hace descubrir esa, esa especial, eh, ese especial trato, esa, esa paciencia sobrenatural que tienen que tener con esos hijos, que las retan a ellas a amar mucho más. Este día eh, quiero dedicárselo a ellas en nombre de todas las madres. Eh, a las madres jóvenes que han perdido quizás a sus esposos, como Jocelyn, perdió a Fausto y que se ha quedado con tres nietas, sus hijos, para echar adelante a sus hijos y que ha recibido un apoyo incondicional impresionante que la está ayudando a levantarse. A esas madres solteras eh, que tienen un reto adicional, porque todas las madres tenemos retos, pero son esas las que hoy necesitamos eh, resaltar y, y alentar para que sepan que no, no pasan desapercibidas, que ustedes son eh, seres sobrenaturales que nos asumen y que nos hacen ser mejores seres humanos, que Dios, que es el que lo ve todo, está hoy complacido con ustedes, mamá, mamacitas, que están complacidos con el amor, con la dedicación, con la paciencia, con el ejemplo. Así como el primo perdió a su mamá, yo también perdí la mía. Y, y para mí fue un ejemplo... Eh, en todos los sentidos, mi abuela, doña Delmira Gómez, viuda de Borbón, y mi madre, doña Australia Quesada, eh, Doña Australia, Viuda Quesada, eh, dos mujeres extraordinarias que hicieron el sacrificio máximo para darnos lo mejor a nosotros. A todas ustedes no pasan desapercibidas, porque nosotros sabemos reconocer en este día que ustedes son la parte esencial de nuestras vidas, por eso las bendecimos y las felicitamos. Día de mira, las madres. Mira, vamos vamos a despedir con una cancioncita, ¿eh? Pero antes, eh, voy a comprometer a DJ Henry, que está viendo la, el, el programa, que esa jaiba hay que traerla aquí a Loma de Jaya, ¿eh? Salir al río a buscarle y hacerle un locro de jalva, Milly. Yo espero que me inviten, Millie, ¿eh? Ya te descubrieron, DJ Henry. Y el compromiso, mira, eh, esto es en San Francisco de Macorís. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. San Francisco, la, la gente de San Francisco de Macorís, y yo tengo muchas amistades, nos ponemos bravos y tiramos piedras, a mí tú me tienes que hacer mi nombre de Jaiba, porque si no vamos a tener problemas. Okay. Señores, despedimos con este cortecito, Mili, para darle ese aliento, ese regalito, no solamente a las madres, sino al país, al mundo, porque necesitamos eh, eh, la alegría de ustedes, los artistas, que bien o mal, tienen que hacer su trabajo de alegrarnos nuestras almas. A través Amén. De su interpretación. Amén. A las madres les digo, aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo Jamás madre mía como el tuyo no habré de encontrar. Y para los que son seguidores de Juanita, volvió Juanita y digo que no volvía, volvió con una maleta cargada de leganía. Qué bonita se ve llegando del aeropuerto. ¿Y cuándo será que llegaremos del aeropuerto? Eh? Volvió, volvió volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Yo creo que las fiestas, primo, van a ser tremendas a partir de que superemos esta prueba del pandemia, ¿sí o no? Sí, mira, me sacaste sí. una lágrima sí. con la canción de Madre y me alegraste el alma con Juanita. Te quiero, Mili, de verdad que el Señor te siga bendiciendo y que tengamos a Mili por mucho tiempo. Yo sé que tú te estás reinventando y vamos a seguir disfrutando de ti y te esperamos tengo la reservación, aunque no sé la fecha ni la hora, para cuando haga un live en las redes, voy a disfrutarle en primera fila. ¡Jaima! <risa> y quédense en casa mientras tanto para cuando se pueda. ¡Jaima! <risa> gracias, gracias, mi querida Mili, desde New Jersey, Yo de esta no comisión. No a, a un corte, señor director. De verdad que nos vamos con esa eh, emoción. Lo dejamos con ese videito de Mili Quesada y luego regresamos a la pausa.